Ha sido muy ventajoso para todos. Un No. Con poco de dinero o se ha conseguido hacer algo digno que no es poco. Muchas veces te preguntas cómo puedes mejorar lo más cercano. ...recuperando ese lugar tan especial en el que vives. Sí, la eficiencia energética pues, se nota un montón... ...y el patio pues, ha ganado mucho, yo estoy contento. El saneamiento, el tejaos. Un cambio estético importante... ...que tampoco eh, se ha ido de precio. Ondos en tensa <risa> y en Choco Retatic... Sure adentro que Tokio -Retatic. Tu barrio. Es una obra, cuesta tiempo hacerla, hay que involucrarse, no te dan todo hecho, pero merece la pena. Al final le hemos hecho de la casa pues lo que hemos necesitado. ¿no? Eh... Bueno, al final la rehabilitación hace que tu casa sea única. Tu pueblo. ...tu ciudad... ...tu propio planeta. Y encontraron esta vivienda porque querían... Eh, ...residir en el casco antiguo... ...cuando es una rehabilitación completa... ...incluye ya eh, aislamientos eh, exteriores. Te planteas crecer pero... Te das cuenta de que no necesitas nada nuevo. Se ha notado mejora por toda la zona de la vivienda. Había cuartos que hasta del frío que hacía estaban húmedos, hoy están cálidos. Eh, reformando cubiertas, fachadas de patios interiores y fachada exterior. Dao una mantendo eta saindo. Esto surge Bueno, o sea, no, solamente Mejorar solamente o hay solamente la perspectiva del lugar en el que vivimos. Al final son edificios que tienen alma. o hay que ...que tienen mucha historia... Fue la edificio donde nació Sabicas... ...nuestro flamenco más internacional... ...quizá lo más singular es la introducción de un ascensor... Eh, ...autoportante, que permitiera eh, a todas las plantas. Ha supuesto para la comunidad... ...una mejora en la calidad de vida... Lo que hemos eh, hecho también es eh, centralización y renovación de todas las instalaciones comunes del edificio. Creciendo hacia adentro. Barurans Asis. Mejorando la calidad de vida. Visita Calitatea Ovetus. Formando parte de la comunidad. Comunitate Arequín Bateguiñes. Rehabilitando con conciencia. Sakonki virgaitus. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.